El Departamento de Seguridad Nacional cambió la regla final sobre la carga pública. Eh, Seguridad Nacional emitió recientemente una nueva regla de carga pública sobre que nuestros clientes han estado preguntando y por lo que queríamos revisar brevemente esto. ¿Qué es una carga pública? Ok, según lo definido por el USCIS, es una, es una persona que probablemente se convierta en dependiente principalmente del gobierno para su subsistencia, como lo demuestra la recepción de asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos o la institucionalización para la atención a largo plazo a expensas del gobierno. Mucha atención. En otras palabras, una carga pública es una persona que no puede mantenerse económicamente y depende de ciertos beneficios sociales. Las personas que pueden convertirse en una carga pública no son admis admisibles en los Estados Unidos y no son elegibles para recibir una tarjeta de residencia permanente y esto ha sido la regla durante muchos años. Así que hay dos factores principales que preocupan a nuestros clientes acerca de esta nueva regla. El primer factor es el uso de ciertos beneficios públicos por parte del solicitante. Ahora, cualquier extranjero no inmigrante que tenga la intención de ajustar el estatus y haya utilizado algún beneficio público en los Estados Unidos se le negará la visa. El lenguaje de la nueva regla menciona específicamente al extranjero, no al patrocinador ciudadano estadounidense. Ojo con esto. En este caso, los beneficios públicos deben haber sido recibidos directamente por el solicitante para su propio beneficio. ¿Okay? Entonces, la nueva regla entra en vigencia este 15 de octubre del 2019 y menciona los siguientes beneficios considerados como son cualquier asistencia en efectivo federal, estatal, local o tribal para el mantenimiento de ingresos, la seguridad de ingresos de suplementario, el SSI, la asistencia temporal para familias necesitadas, el TANF, los programas federales, estatales, locales de beneficios en efectivo para mantener para el mantenimiento de ingresos que se llama como asistencia general, eh, que es un contexto estatal para que pueden existir o que existen otros nombres. El programa de asistencia de nutrición suplementaria, el SNAP o lo que se llama los cupones de alimentos. La sección 8 de asistencia de vivienda. La sección 8 de asistencia de, de alquiler basada en, en proyectos. La vivienda pública bajo la sección 9. El Medicaid y fondos federales. Así que estos son los principales. También, bueno, pueden ver más detalles directamente en el, en el link que les vamos a poner abajo de, de este video. Y bueno, en general es bastante raro que un no inmigrante reciba estos beneficios. El segundo factor importante relacionado con la nueva regla es el umbral de pobreza de los ingresos del patrocinador. Se requiere que el patrocinador cumpla con al menos el 125% del umbral de pobreza. Esta ha sido la regla y esta no ha cambiado. Pero lo que está cambiando es que se está poniendo el listón digamos más alto para declarar es explícitamente que su ingreso está por debajo del 250% del umbral de pobreza. Su caso podrá recibir más escrutinio, lo van a investigar más y puede ser que dependiendo a otros factores de su caso causa una negación. Entonces, si bien el ingreso mínimo que, se, que sigue siendo solo el 125%, de, de todos los casos, entre el 125% y el 250% recibirán más escrutinio y tal vez aumenten las negaciones. Entonces se recomienda que los patrocinadores que hagan menos del 250% en las pautas de, pro, de pobreza brinden toda la información sobre sus finanzas como sea posible. Y bueno, no sabemos cuándo puedan recibir los solicitantes más escrutinio o más investigación en su caso. Porque hay una área gris que, bueno, de 125 y 250 por que es el aspecto que más les preocupa en esto, y, y bueno, no sabemos tampoco hasta que empecemos como a ver los, los requests for evidence y las denegaciones hasta que finalice, hasta que esto finalice en efecto, ¿no? Entonces sí hay que tener consideración que, pues, estos son factores que sí pueden afectar en su en su en su caso. Y lo mejor es aplicarlo antes posible y todas las dudas que tengan nos este, pueden llamar, pueden contactar a un agente de Rapid Visa para que con mucho gusto los ayudemos a, a informarse sobre este caso. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.